Hola, ¿con quién desea hablar? ¡Ja! ¡Ay primines! Bienvenidos a un nuevo video. el primero del 2021, como este año, ¡NINGUNO! Este 2021 es el año de la esperanza, ese es el sol esperanzador que nos acompaña, porque la vida es bella y tú eres una estrella. Este año vamos a bailarnos más la vida. Por usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte Súper, no súper importante la práctica de actividad física. Hoy no tenemos el asunto de indicado, Empezamos mañana. ¿Qué te parece si este año disfrutamos más de toda la belleza que nos regala la madre naturaleza? importante aprendamos a apreciar nuestros logros como don Aníbal González el arquitecto de la majestuosa Plaza de España de Sevilla. Y mucho cuidado con pisar las líneas que sea un año lleno de amor para todos gracias por vernos cuídate mucho pórtate bien y recuerda la vida es bella porque tú estás en ella chao